Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video de la serie. En este video continuaremos conociendo un poco sobre el funcionamiento de las principales herramientas que utilizaremos. Hoy nos enfocaremos en hablar de la herramienta Arduino. Arduino es una herramienta que sirve para varias aplicaciones como la automatización industrial, la domótica, como plataforma de entrenamiento para aprendizaje de electrónica para la tecnología para los artistas, para la eficiencia energética, la monitorización, adquisición de datos y la programación. Para comenzar, te mostraré las partes principales que tiene una tarjeta de Arduino Uno, que será la que utilizaremos para nuestros proyectos. Además, te mostraré su interfaz para que también te familiarices con ella. En esta imagen, puedes observar las partes de la tarjeta. Estas son... El botón de reinicio, el conector USB, un jack o conector para la alimentación, un LED indicador del envío y recepción de datos, un LED indicador de que el Arduino está encendido, los pines o terminales analógicos, los pines o terminales digitales, la entrada de voltaje, el pin o terminal de tierra y los pines o terminales de salida de. 3.3 voltios y 5 voltios. Ahora procederé a mostrarte la interfaz de Arduino. Para esto, debes descargar la aplicación en tu computador ingresando a esta página y seleccionando la opción adecuada para tu computador. Podemos continuar. La interfaz de Arduino está compuesta por 5 pestañas principales. La primera es Archivo que sirve para abrir o crear un archivo. La siguiente es editar, que sirve para modificar el código que se esté realizando. La siguiente es programa, que permite compilar o subir el código a la tarjeta. El siguiente es herramientas, que permite observar el monitor serie, que permite enviar y recibir mensajes útiles para la depuración y también el control del Arduino. Por ejemplo, es posible que envíes comandos desde el ordenador para encender LEDs. Y la última pestaña que encuentras en la interfaz es la de ayuda. Otras cosas que se pueden observar son los iconos para verificar, subir, crear o abrir un código, así como el icono del monitor serial. Finalmente, un par de cosas importantes que debes tener en cuenta al realizar tu código en Arduino es que cada línea de tu código debe terminar con un punto y coma. Asimismo, la estructura del código en Arduino tiene siempre un void setup, posterior a la introducción de las variables, donde se puede inicializar la comunicación del puerto serie y las funciones que tenga el código, y otra parte, que es el void loop, en el que se ubican las acciones que se llevarán a cabo en el código. Y si deseas hacer un comentario, debes usar dos slash. Y bueno, este fue un pequeño resumen para que conocieras una herramienta tan increíble como Arduino. Ahora te invito a seguir conectado con el curso para que apliques algunas de las cosas explicadas.